Hola, en este vídeo vamos a ver las conversiones entre estables Seguimos con los tutoriales de fundamentos de electrónica digital y estamos con los circuitos secuenciales. Los viestables activos por flanco, que también se llaman flip-flop, son estos cuatro de aquí, viestables R, JK, D y T. Aquí tenemos la tabla de funcionamiento del estable y aquí tenemos la tabla de transición de estados, que al final es la tabla de funcionamiento con un poquito más de detalle. Vamos a repasar estos biestables rápidamente. En el biestable SR, cuando las entradas valen 0, S0 y R0, lo que hace es que se mantiene el dato. En la tabla de transición de estados vemos que al mantenerse, si tengo un 0 se queda un 0 y si tengo un 1 se queda un 1. En la tabla de funcionamiento simplemente vemos que Q se queda como está. Esta forma es un poco más comprimida que esta de aquí. Cuando las entradas son 0, 1, S0 y R1, se hace un reset y el estado pasa a ser 0. Esto se ve aquí, que independientemente de lo que valga Qt, en el tiempo siguiente Q va a ser 0. Cuando tenemos un set, la S vale 1 y la R vale 0. Aquí estamos hablando de un vía que es activo por nivel alto, o sea que el 1 es cuando está activo. Hace un set y se pone el estado a 1, que es lo que pasa aquí. Aquí, independientemente de lo que valga Q, el estado siguiente será 1. Por último, esta es la secuencia de entradas prohibida que no deberíamos nunca poner. El VistableJK es muy parecido al SR. La única diferencia es cuando las entradas son 1,1. -1. Así que cuando las entradas son 0 0 pasa lo mismo, se mantiene el dato. Cuando las entradas son 0,1, se hace un reset. Cuando las entradas son 1,0, se hace un set. Y aquí viene la diferencia que cuando las entradas son 1,1... -1, lo que ocurre es que se hace un cambio de estado, hace un toggle, que es una conmutación. Lo que tenía en el estado, si tenía 0 pasa a ser 1, y si tenía un 1 pasa a ser 0. El bistable D, que el D viene de dato, lo que hace es guardar el dato. Si la entrada a dato es un 0, en el estado siguiente tendremos un 0. Es como si fuese a hacer un reset, aunque en realidad lo que estoy haciendo es introducir el dato. Aquí pasa lo mismo, me da igual lo que tuviese en Q, que el estado siguiente será 0. Y luego, cuando el dato es 1, introduce el 1 en el estado, que sería como hacer un set. En realidad no es hacer un set, es introducir el dato, pero se podría asimilar a un set. Aquí vemos que cuando el dato es 1, me da igual lo que haya en Q, que el estado siguiente será 1. Y por último, el estable t, que lo hemos visto en un tutorial con más detalle, lo que hace es que cuando la t vale 0 se mantiene el dato, si tengo un 0 se queda un 0 y si tenía un 1 se queda un 1. Y cuando la t vale 1 lo que hace es conmutar. Similar al JK cuando las dos entradas valen 1. Si tenía un 0 pasa a ser 1 y si tenía un 1 pasa a ser 0. Así que estos son los cuatro vías estables y uno se puede preguntar cuál es el mejor o cuál debería usar. Bueno, según qué propósito tenga unos vienen mejor que otros. Pero la buena noticia es que con cualquiera de ellos puedo construir cualquier otro. Así que con un estable de cualquier tipo y unas cuantas puertas puedo hacer cualquier otro de estos estables. Vamos a hacer el proceso de convertir un estable a otro. Por ejemplo, vamos a construir un estable D a partir de un estable SR. Entonces, para hacerlo más metódicamente, vamos a dividir el proceso y a definirlo bien. Lo que quiero es este estable D. Y tengo aquí el esquema del estable D y la tabla de funcionamiento y la tabla de transición de estados. Y lo que tengo es un biestable SR con su esquema, su tabla de funcionamiento y tabla de transición de estados. Yo lo que quiero conseguir es este biestable D, que es lo que quiero, y dentro de este biestable D, yo voy a tener lo que tengo, que es mi biestable SR. Para hacer que este biestable SR se comporte como un biestable D, tengo que hacer unas conexiones, por ejemplo el reloj, y una cierta lógica para que se comporte igual. Esta lógica de aquí tengo yo que construirla de modo que me genere las entradas necesarias en mi biestable SR, que es el que tengo, para que se comporte como un biestable D. ¿Cómo hago esto? Pues esta lógica que tengo que construir, que es esta de aquí, tiene unas entradas, que en este caso es D y el estado actual, D y Q. Las tengo como entradas y tiene unas salidas. Esas salidas son SR. SR son las salidas de mi circuito combinacional y son las entradas de mi biestable SR. Así que, digamos, las salidas del circuito que yo voy a generar son las entradas de mi biestable SR. Este es el problema con que nos enfrentamos. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Primero, parto de la tabla de transición de estados del biestable que quiero conseguir. Y voy analizando cada una de sus filas. Cuando la entrada de vale 0 y el estado vale 0 cuando la entrada D vale 0 y el estado vale 0, el estado siguiente va a ser 0. Así es como se comporta el biestable D. Entonces, este comportamiento lo tengo que encontrar en mi biestable SR. Entonces, en la tabla de transición de estados del biestable SR, busco las transiciones 00, las que necesito en mi biestable D, y veo que son estas dos. Pues miro... ¿Qué entradas necesito para conseguir esta transición? Para conseguir una transición de 0 a 0. Pues en el biestable SR tengo estas dos posibilidades y estas dos posibles entradas. Que la S tiene que valer 0 obligatoriamente, pero la R puede valer 0 o puede valer 1. Porque bien puede estar haciendo un reset cuando vale 0,1, o bien puede estar haciendo que mantenga el dato. Ya que tengo un 0 en el estado, lo quiero mantener a 0. Eso sería S0 y R0. O bien puedo hacer un reset que me pondrá el estado siguiente a 0, independientemente de lo que tenga. Estas dos posibilidades, 0, 0 y 0, 1, sería como 0x. S tiene que ser 0 y x puede ser 0 o 1. Pues esto de aquí, estas dos posibilidades, son las que pongo adjuntas a mi tabla de transición de estados. Y aquí la he puesto en rojo, indicando que esta tabla de aquí, SR, es de lo que tengo y esta parte de aquí es de lo que quiero. Así que pongo 0x que son las dos posibilidades que tengo para hacer esta transición. vale Y ahora voy al siguiente caso. En el siguiente caso d vale 0, q vale 1, d vale 0, q vale 1 y quiero obtener un 0 en el estado siguiente. Tengo que hacer una transición de 1 a 0. La busco en mi estable SR y es esta transición que necesita... Un 0,1. Aquí no me vale un 0,0 0 porque lo que tengo como estado actual es un 1 y necesito resetear. Con un 0,1 es lo que pondría en mis entradas del biestable y es lo que voy a poner en esta tabla, 0,1, que va a hacer que mi estado pase de 1 a 0. Voy al siguiente caso. Cuando D vale 1 y en el estado actual tengo un 0, cuando D vale 1 y en el estado actual tengo un 0, yo quiero un 1. Quiero pasar de 0 a 1. ¿Qué transiciones me hacen en mi estable SR pasar de 0 a 1? Pues solamente esta. Y esta transición la obtengo poniendo un set a 1 y un reset a 0. Esto de aquí es esta de aquí. Un set a 1 y un reset a 0 me hace que mi estado siguiente sea 1. Y es lo que pongo en esta tabla. Así ya te puedes imaginar cómo se hace la siguiente. En este caso tengo la entrada de que vale 1. El estado q que vale 1, esto sería de vale 1, el estado vale 1 y quiero obtener un 1 en el estado siguiente. Esta transición de 1 a 1 en los estados las tengo aquí. Tengo dos casos esta vez también, porque bien me vale mantener el estado o bien me vale hacer un set. Esta combinación de entradas 00 0, o 10 son estas dos, x0. Que son las dos posibilidades que me hacen mantener el estado A1. Y las pongo aquí, X0. Lo que no puedo hacer es poner el reset A1. Pero el set me da igual, puede estar A0 o A1. Ya tengo mi tabla de verdad. Mi tabla de verdad para este circuito. Este circuito tiene estas entradas de Q Estas son las entradas de mi circuito. Y estas son las salidas de mi circuito, que son las entradas del biestable SR, pero de mi circuito combinacional. Estas son las salidas SR. Pues con estas entradas y esta salida tengo que obtener el circuito combinacional. Y esto ya lo sabemos hacer. De esta salida S hago el mapa de carnau y vemos que este grupo es el grupo D. Pues ya tenemos que S vale D directamente. Y ahora para R hago igualmente el mapa de carnau y vemos que el grupo que me sale es menos D. Pues ya tenemos la R. Este ha sido bastante fácil, con una tabla de verdad de cuatro posibilidades es muy fácil. Así que el circuito que me sale es este de aquí y que he puesto en mi esquema es este. Simplemente tenemos un inversor para R y D directamente a S. Por lo tanto, ya he conseguido lo que quiero. Este es mi biestable D hecho con un biestable SR. Vamos a ver si esto realmente funciona como esperamos. Si la d vale 0, tendré en s un 0 y en r un 1. Esto hará que mi biestable sr de aquí haga un reset y por lo tanto tendré un 0 en q y hará que cuando pongo un dato 0 tenga q 0, que es esto de aquí. O sea, me está funcionando bien. Ahora, cuando tengo un dato 1, set será 1. Reset será 0 y en mi estable SR, este de aquí, un 1, 0 me hace un set y tendré un 1 en mi estado siguiente. Por lo tanto, cuando tengo un dato 1 lo guardo en Q, en el flanco siguiente de reloj. Y por lo tanto se cumple que cuando D vale 1, QT más 1 valdrá 1. Bien, o sea que este sistema que hemos elaborado nos funciona. Lo podía haber hecho directamente así porque más o menos intuitivamente uno puede adivinar que se puede hacer así, pero como no siempre la intuición funciona bien y a veces no se nos ocurre cómo hacer las cosas, esto es un método bastante estructurado para conseguir un biestable a partir de otro. Resumiendo, lo que tengo que hacer es conseguir la tabla de transición de estados del biestable que quiero conseguir, en este caso el biestable D, este de aquí, y por el otro lado, con lo que tengo, unirlo con la tabla de excitación del biestable SR y crear una tabla única con, digamos, lo que quiero y lo que tengo. Esta tabla de citación, en vez de haberla puesto desde la tabla de transición de estados, la podríamos haber generado nosotros. Es mejor disponer de ella directamente en vez de estar rellenando esto a partir de la tabla de transición de estados. Mejor es rellenar esto a partir de la tabla de citación del Vistable SR. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de la tabla de transición de estados. Decimos, cuando quiero una transición de 0 a 0, Busco esta transición en mi tabla de transición de estados y la tengo aquí y la tengo aquí. Y por lo tanto, las entradas que me hacen una transición del estado 0 a 0 son estas dos. Pues las pongo aquí, que es 0x. Ahora cuando quiero una transición de 0 a 1, la busco en mi tabla de transición de estados, es esta de aquí. Y tengo estas entradas, 1, 0, que es cuando estoy haciendo un set. En la siguiente transición, de 1 a 0, la busco en mi tabla de transición de estados, es solo esta, y es esta de aquí, que estoy haciendo un reset, pues lo pongo aquí. Y por último, cuando quiero mantener mi estado de 1 a 1, tengo esta posibilidad y esta posibilidad, y las entradas para estas dos posibilidades son estas dos de aquí, que es o mantener el dato o hacer un set, pues esta de aquí. Entonces ya tengo en mi tabla de excitación. Y ahora es más fácil rellenar la tabla esta de aquí. Ya la tenemos rellenada, pero vamos a comprobarlo. Cuando tengo la transición 00, la busco aquí y es 0x y la pongo aquí. Cuando tengo la transición 10, la busco en mi tabla de citación. Es un 01 y lo pongo aquí. Cuando tengo la transición 01, la, la, la busco y la pongo aquí. Y por último, la transición 11 la tengo aquí. Y pongo la combinación X0 aquí. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer otro caso utilizando la tabla de excitación directamente. Por ejemplo, vamos a hacer el bistable T a partir del bistable CR. Para ello, como siempre, pongo lo que quiero, el bistable T, con su tabla de transición de estados. Y lo que tengo, el bistable CR y ahora lo voy a hacer directamente ya con la tabla de excitación. En realidad estas no las necesito si tengo esta bien hecha para enfocar el problema, quiero el bistable T y dentro voy a tener mi bistable SR. El objetivo ahora es crear las conexiones y la lógica necesaria para que el bistable SR se comporte como un bistable T. Ya sabemos un poco el método, vamos un poco más rápido. Tengo mi tabla de transición de estados, le adjunto la excitación del SR y lo voy rellenando. Cuando tengo la transición 00, la busco en mi tabla de excitación, es esta de aquí, y la llevo para acá. Cuando tengo la transición 11, la busco en la tabla de excitación, es esta, y me la llevo para aquí. Ahora tengo 01, la tengo aquí en mi tabla de excitación. Esta es la combinación de entradas que me la llevo a esta tabla. Y por último, la transición 10. La tengo aquí y me la llevo a mi tabla. Así vemos que solo necesitamos la tabla de transición de estados del biestable que quiero y la tabla de excitación del biestable que tengo. Bien, estas son mis entradas del circuito T y Q. Este es mi circuito que quiero conseguir con sus entradas T y Q. Y las salidas de este circuito, que son las entradas de mi biestable SR, pero son las salidas del circuito combinacional, son estas aquí, SR. ¿Cómo hago esto ahora? Pues ya sabemos, tengo entradas y salidas, hago mapa de carnau, de S, solo tengo este grupo de aquí, que es T por Q negado, S vale entonces T por Q negado. Y para R solo tengo este grupo, T por Q. Pues ya lo tengo, este es mi circuito. Como Q negado lo tengo por aquí, en vez de utilizar un inversor lo llevo directamente a por aquí y me queda este circuito este de aquí ya es el bistable t a partir de un bistable sr vamos a hacer otro ejemplo más el bistable jk a partir del bistable sr tengo lo que quiero con mi tabla de transición de estados pongo lo que tengo que es mi bistable sr y realmente solo necesito la tabla de excitación el bistable jk que es lo que quiero y el bistable sr que es el bistable que tengo y me falta por conseguir las conexiones internas, la lógica interna, que haga que se comporte el biestable SR como un biestable JK. ¿Cómo genero esta lógica? Pues ya tenemos el método. A partir de la tabla de transición de estados del biestable JK y de la tabla de citación del bistable SR, consigo esta lógica de aquí. Las entradas ahora son tres, JK y Q, estas de aquí. Y las salidas son SR, estas de aquí. Y ahora vamos a conseguir la relación entre las entradas y las salidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la tabla de excitación SR me la llevo para la tabla de transición de estados y la adjunto. Y voy uniendo las transiciones de uno con el otro. Por ejemplo, la transición del estado 0 al estado 0 es esta de aquí. Las posibilidades son estas de aquí, 0x, me la traigo a esta tabla. 01 lo busco aquí, me lo traigo a esta tabla. Transición 00 es esta de aquí, me la traigo a esta tabla. Transición 10 me la traigo. Transición 01 me la traigo. Y así ya ves que el método es así, es buscar las transiciones en mi tabla Transición de Estados y luego recogerlas de la tabla de excitación y llevármelas a mi tabla de transición de estados 01 el 10 la transición 10 es esta de aquí que es 01 muy bien ya tengo mi tabla de transición de estados tengo las entradas de mi circuito combinacional las salidas de mi circuito combinacional y ahora ya hago el mapa de Karnaugh de la salida S que me sale este grupo de aquí que es J por Q negado y para la salida R, este grupo de aquí, que es K por Q. El circuito, por lo tanto, será este de aquí. Y otra vez puedo hacer lo mismo de antes. El Q negado, en vez de utilizar un inversor desde Q, me lo llevo desde aquí. Y este sería mi biestable JK realizado a partir de un biestable SR. Bien, estos son los tres ejemplos que hemos hecho. Cómo hacer los biestables D, JK y T a partir de un biestable SR. Entonces vemos que además de la tabla de transición de estados es bastante útil conseguir la tabla de excitación. Ya tenemos la tabla de excitación del bistable SR, vamos a hacer la tabla de excitación del resto. Para el bistable JK la transición 00 la buscamos en la tabla de transición de estados, tenemos estas dos posibilidades JK00 o JK01 y la ponemos aquí. Para la transición 01 tenemos estas dos posibilidades 10 o 11 la ponemos aquí. La transición 10 la tenemos aquí dos posibilidades también la llevamos acá y la transición 11 tenemos estas dos posibilidades pues las ponemos aquí. El bistable JK como tiene todas las entradas posibles el SR tenía estas dos que no deberían usarse nunca tiene muchas x en la tabla de excitación y por eso nos van a salir circuitos un poquito más simplificados si utilizamos bistables JK, porque tiene una funcionalidad más, tiene la funcionalidad del toggle, que es la del conmutar. Vale, vamos a ver la tabla de citación del bistable D, como solo tenemos una entrada, va a ser un poquito más sencilla. Cuando tenemos la transición de estado 00, el dato tiene que ser 0. Cuando tenemos la transición de estado 01, el dato tiene que ser 1. Cuando tenemos la transición del estado 10, el dato tiene que ser 0. Cuando tenemos la transición de estados 11, 1, el dato tiene que ser 1. Bueno, en el biestable D es bastante fácil porque el estado siguiente determina el dato. De hecho, porque el dato es lo que se va a guardar en el estado siguiente, así este no tiene mucho misterio. Para el vía T, cuando la transición es de 0 a 0, la entrada a toggle se pone a 0. Cuando la transición es de 0 a 1, tengo que hacer un toggle, o sea, pongo un 1. Cuando la transición es 1, 0, igualmente tengo que hacer un toggle, pongo un 1. Y cuando la transición es 1, 1, mantengo. Cuando mantengo el dato, la T vale 0, ya sea 0, 0, 1, 1. Y cuando lo quiero cambiar, la T vale 1. Muy bien, pues ya tenemos las tablas de transición de estados y las tablas de excitación de los cuatro estables y con esto puedo hacer ya cualquier estable. Vamos a hacer un ejemplo más para terminar y ya con este ejemplo yo creo que ya puedes hacer tú cualquier combinación de los que restan. Por ejemplo, vamos a hacer el estable SR a partir del estable D. Para ello necesito la tabla de citación del estable D y la tabla de transición de estados del estable SR. Esto es lo que quiero, mi estable SR... Y esto es lo que tengo mi bistable D. Tengo que hacer las conexiones internas y este circuito combinacional es lo que quiero conseguir. Este circuito va a hacer que el bistable D se comporte como el bistable SR. Este circuito, que es nuestro objetivo, va a tener unas entradas, en este caso SR y Q, y una salida solamente una sola, que es D, que va a ser la entrada de mi bistable D. Ahora de la tabla de excitación la D me la traigo a mi tabla de transición de estados del biestable que quiero. Y voy rellenando, como ya sabemos. La transición 00 la busco en mi tabla de excitación del biestable D. Un 0. Me lo llevo para allá. Transición 1.1 la busco aquí, me la llevo. Transición 00 la busco. Y me la llevo a mitad la transición de estados del biestable CR Transición 10 Bueno, ya sabes cómo va esto. 0, -1. 1. 1, Y por último, ¿qué hago con estas de aquí? Bueno, como estas son prohibidas, me va a dar a igual. No debería nunca poner unas entradas 11 en mi biestable SR. Así que como no las voy a poner... Voy a poner X, y así simplifico un poquito mi circuito. Con esto ya hemos conseguido la tabla de verdad de nuestro circuito combinacional. En este circuito combinacional tenemos estas entradas, S, R y Q, y solo una salida a la salida D, ya que nuestro biestable D solo tiene una entrada. para ello obtenemos el mapa de karnaugh de la salida D. Este mapa sale un poco más complicado que los anteriores, tenemos este grupo que es S, y este otro grupo que es R negado por Q. Por lo tanto, así nos sale D, que será este circuito, y si lo ponemos en nuestro esquema, sería este de aquí. Este circuito de aquí nos genera la entrada D necesaria para que el bistable D se comporte como un bistable SR. Este es el circuito que nos sale, ya tenemos el bistable SR en función del bistable D. Este circuito te puede parecer un poco extraño, y a lo mejor te estás planteando si realmente funciona bien o no, y yo te invito a que hagas la comprobación. Por ejemplo, podrías ir yendo en todas las posibilidades de S, R y Q, menos estas dos que no están permitidas, y comprobar que realmente el estado en el Q siguiente se cumple. Por ejemplo, vamos a ver este caso, en el que S y R valen 0, el estado actual vale 0 y el estado siguiente vale 0. La D debe valer 0 para que haga que el estado siguiente valga 0. Entonces vamos a suponer este caso actual en el circuito, si la S vale 0 va por aquí y pone un 0 aquí, si la R vale 0 pone un 0 aquí pero lo invierte y pone un 1 aquí, y si la Q vale 0 pone un 0 aquí. En esta puerta AND un 0 y un 1 hacen un 0, y en esta puerta OR dos ceros hacen un 0. Por lo tanto este 0 que tenemos en la entrada de nuestro biestable D es este de aquí, y es el que hace que el estado siguiente Q sea 0. Así que funciona bien para este caso. Te invito a que lo pruebes para todos estos casos, menos los dos últimos, que no son necesarios, porque las entradas S y R nunca deben ser 1, y a ver si funciona bien. Con esto terminamos el tutorial de conversiones de estables activos por flanco. Quizás ha salido un poco largo, pero no quería estarlo dividiendo en varios tutoriales más pequeños. Espero que te haya servido. Muchas gracias por ver el vídeo, Un saludo.